Asociación, Asociación Deportiva Municipal, Municipal, Huarco. Municipal Huarco Te invita a que sigas apoyando a nuestro amado club Domingo 19 de Enero Domingo 19 de Enero Del 2020, 2020. 20. Valencia de Curridabat Versus Municipal Huarco Municipal Huarco Estadio Lito Monje de curridabat. Una de la tarde Una de la tarde Por la primera división del INAPA Eliminatoria por la segunda fase Tenemos que ganar, Tenemos que ganar. Para asegurar el primer lugar Gracias infinitas por tu apoyo incondicional a nuestra institución. institución. Te esperamos. Vos sos nuestro jugador 12. Nuestro jugador 12. Vamos, Guarco, a ganar. Vamos, cuarto. Este año sí. Vívalo. Vívalo. Vívalo. Vívalo. Disfrútelo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.